Hola, hola, hola, hola amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Decidí eh, esta vez no hacer un video tan corto de un minuto para explicar un poquito porque vi que uno de los comentarios que me hacían es que no, no, ente no habían entendido nada, entonces no quiero que sea tan corto este video, a pesar de que sí, lo voy a hacer en pocos minutos. Eh, lo que vamos a ver hoy es qué pasa cuando el Sol está en Libra dentro de la casa 3 y esa casa 3 también está en Libra. Y vamos a ver el eje 3.9, o sea, que es lo que pasa cuando el sol está en Libra, pero está el sol en casa 9, en, eh, y la casa 9 está también en Libra, o sea, en el eje 3-9. Vemos cada vez eh, dos casas, así lo venimos viendo. Entonces, cuando el sol... Como está ahora, como lo estás viendo ahí en la pantalla Está en casa 3 Es comunicador, es burócrata y es desperjuiciado Siempre que el sol esté en casa 3 Te va a indicar una persona comunicadora Una persona burócrata Una persona desperjuiciada Cuando esa casa 3 está en Libra Indica una personalidad litigiosa, idealista, equilibrada. Cuando ese sol está en Libra, ya lo sabes eso, ya lo vistes antes. Lo, la casa 3 en Libra también la vistes antes. El sol en Libra te hace educado, pacífico, moderado, inconstante, indeciso y pasivo por lo que entonces podemos decir que si la persona a la que estamos estudiando tiene sol en Libra en la casa 3 en Libra por ejemplo es posible que estemos ante una persona muy educada en las formas pero que litiga en defensa de sus ideales sin perjuicios o sea, desperjuiciado que es lo que decíamos antes ahora bien vamos a ver qué es lo que pasa si ese sol en vez de estar en la casa 3 como vimos recién es, sigue estando en libra pero en la casa 9 o sea en la casa de enfrente en el eje 3 9 en la casa 9 acá tenemos que el sol en casa 9 te hace aventurero filosófico y dogmático eso es lo que estás aprendiendo sol en casa 9 siempre está hablando de una, de una persona aventurera filosófica y dogmática la casa 9 en Libra te hace diplomático equilibrado y armonioso eso ya lo vistes antes el sol en Libra te hace educado pacífico, moderado inconstante, indeciso y pasivo por lo que podemos decir que si la persona a la que estamos estudiando o nuestra propia carta natal tiene sol en Libra, en la casa 9 en Libra, por ejemplo, es posible que estemos ante una persona diplomática, pero inconstante y aventurera. Ahora, a vos te queda dejarme en los comentarios qué es lo que pasa. Si ese sol está en casa 3 la casa 3 está en Libra pero el sol en vez de estar en Libra está en Escorpio o sea esa casa 3 es muy grande y ocupa una parte de Libra y una parte de Escorpio entonces el sol en, ¿qué es lo que cómo sería esa persona esa personalidad para que vayas practicando vos también te mando un abrazo muy grande nos volvemos a encontrar mañana claro que sí en un nuevo video short no tan corto de un minuto, pero short al fin. Chao.